Buenos días, estimada audiencia. Gracias por, per, eh, por darnos este espacio para eh, explicar y comentar los eh, resultados más relevantes de nuestro trabajo. Bien, como es sabido eh, ampliamente, tanto en México como en el mundo, eh, los costos de alimentación representan hasta el 90, eh, entre el 70 y el 90% de los costos directos para producir ya sea un kilogramo de leche o un kilogramo de carne por lo tanto es de suma importancia eh, siempre estar evaluando diversas estrategias de alimentación que permitan aumentar la productividad, ya sea de leche o carne, y eh, al costo eh, más bajo posible. Bien, es en este tenor que nos dimos a la tarea de investigar un, un sistema silvopastoril intensivo en el estado de Michoacán, concretamente en el municipio de Apatzingán, eh, como resultados relevantes, eh, obtuvimos que el sistema silvopastorio intensivo se compuso de la especie arbórea arbore, leucaena junto con el pastoreo de pasto Tanzania. Los animales pastoreaban este sistema silvopastoral intensivo durante 19 horas y solamente se les ofrecía 3.5 kilogramos de suplemento energético elaborado a base de sorbo. Con este manejo alimenticio se obtuvo una producción de leche de 9.1 kilogramos por vaca por día um, y su costo, eh, perdón, la ganancia por litro de leche fue de 93 centavos. Para el caso de el, eh, la ganancia por kilogramo de carne eh, fue de 5 pesos con 40 centavos. La calidad, eh, eh, la composición química de la leche eh, fue: eh, tuvimos en grasa 3.6% de grasa, eh, 2.9% de proteína en leche y una densidad de 1030 gramos por litro. Eh, en conclusión, eh, este sistema silvopastoral intensivo es sustentable. Eh, y se, se, se proyecta como una, como una estrategia de alimentación altamente viable para los sistemas de producción en trópico seco. Gracias.